ese este tema, saludamos al amigo Miguel Juárez y su teclado que radica allá en Washingtonville California y puro sonido tierra mixteca mi compa Ni que entobio, shakusha, Ayúchion, nakubio shinanya. Ni kento bio shakusha yo, yo ni Aso inkini shinanya. Ni yo tabi shayo. Yo la fonda estuvo yo me canto bien ya ya yo yo nalo a su inquini cayó shiu la fonda yo te doy el saludo para el amigo nicho Salazar su ritmo mixteco que radica en Castroville, California, tanto viu, bichi sabiendo yendo, Y yo, está contando en y jua, yo Vi chico que a mi tiempo, ña, tico xíñalo si, Inca vena, y yo vayó, soto mío Ay, Yoshi Te va el saludo Para mi compa Sergio López De Rancho Pastor Y destápate la otra